Refresh the return point. Please mind the return position. Muy bien, así me gusta. Lo voy a activar de vuelta para... A ver. No me equivoqué. Sí, ya lo, lo bajé. Ahí. Le das a go. Y a ver si no te confunde contigo. Yo creo que no. Ha andado perfecto. Ah, se quedó contigo, pará que me equivoqué. qué no viene? No, porque lo acabo de frenar. A ver, abrite uso que estoy grabando la pantalla. Ahí lo enlaza. Go, que es lo que pone es darle a ir y me sigue. Perfecto, Mira cómo me sigue. Bueno, hemos probado la señal. He cambiado la micro SD. Voy a pasar entre estos árboles a ver si me sigue o me pierde. He cambiado la. Me perdió, Mira. A ver si me encuentra. Te vio a vos, a mí me perdió. Ahora te sigue a vos, a ver. No, se ha quedado choto para... Lo confundí, lo confundí. Aquí. Ahí. Ah, no me veo acá entre la maleza. A ver. Ahí. Y ahí. Claro, si hay árboles. Modo sígueme. Activa, entendido. Marcamos, nos ve, le damos a go y a darle. Hay que acordarse que esto no tiene sensores delanteros, así que cuidado donde los meten. Hay unas palmeras que son más altas que la altitud de 10 metros, seguramente. O no, sí. Entonces, lo que vamos haciendo es tener cuidado con la arbolera arboleda. Aquí son olivos y vamos muy bien con los olivos. ¿Vos tenés mi teléfono? Sí. Vamos muy bien con mis los olivos, el otro teléfono. Acá estamos con el i70, ningún problema hoy la verdad, muy bien todo. A ver, nos sigue perfectamente. Y bueno, a ver qué hacemos. Lo formidable es la batería que tiene. Llevo Muchos minutos dando vueltas y sigue y sigue la batería. O sea que, más que bien. Y vamos a aprovechar la hora dorada para hacer algo. Ya que vimos el Arctic Trap, vamos a ver cómo está el parque a una altitud flojita. y Vamos a parar esto. Vamos a darle un poquito más por los árboles más grandes nada más. cómo va de señal y es un poco lioso la interfaz porque acostumbraba a la de DJ que ya por que está muy bien por, por definición y a la que estoy muy acostumbrado pero bueno a ver muy cargados los colores Y la transferencia de datos, que no es la, la que ve ideal, para mí no se ve muy bien, que digamos. A ver si lo puedo meter por acá entre los árboles sin hacerlo mierda. Está super lento porque el modo este de modo cine. Landing. No, no, no, amigo. Quiso bajar. Sintió el suelo y quiso bajar. No, landing, no. No, landing. No, landing. Ahora sí, landing. Ven, landing. Landing Landing, me corta las uñas. El landing para la voy a apoyar super bien. ¿eh? El Arctic Track B es buenísimo. ¿Y que se habían no en la estación de, de tren? No, he dicho obedecer. Cuidado. USB disconnected. Tampoco te complicaste mucho. ¿eh?